Digo, eh, LT10 titula, hace nada, 10 y 57 de la mañana, es difícil encontrar gente que quiera trabajar en las panaderías. Desde la Cámara de Industriales Panaderos de Santa Fe manifestaron que desde hace un tiempo se les dificulta conseguir empleados por el temor a los robos. Vos me decías que sí, que es difícil encontrar empleados, pero es por los robos aquí en Sunchales, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Eh, sí, es difícil encontrar gente que, para trabajar en las panaderías, pero se complica, pero no no precisamente por los robos, me parece que... En, ¿A dónde está en, a dónde está lo complejo acá en la ciudad, entonces? Yo entiendo que puede ser por el tema de los horarios. Uh -huh. el, horario, ¿El horario? hay horario, porque hay eh, panaderías que tienen el sistema que eh, empiezan a trabajar de muy de madrugada y ¿A qué hora arranca ser? la panadería para contarle a la gente? Y Hay panadería que empiezan una y media, dos de la mañana. ¿Hasta qué hora? Y depende, hasta la... el... depende el, el, el, la, toda la elaboración que tenga. Bien. Pero nueve, diez, once de la mañana. Vos, por ejemplo, acá en la panadería Tolosa, acá a dos cuadras en el barrio, eh, nosotros sabemos todo lo que hacen porque somos eh, consumidores fieles de, de las harinas que tienen ahí. Eh, y mire, si no, si no le estoy dando el ejemplo. <risa> Bueno, a ah, buen entendedor, pocas clase, palabras pero... eh, a qué hora empiezan ustedes a qué hora empiezan a trabajar en, en la elaboración del pan Y yo elaborar eh, lo, lo hago el día anterior empiezo 5 de la mañana, 5 de la tarde y a hornear empiezo hasta las 8, 7 y media, 8 y después a la madrugada empiezo a las 4 más o menos ¿Cómo se hace para cuatro, dormir, se duerme y cortado ...y sí, de a poco... ¿Y el despertador es Marta? Entonces, no. ¡Eche! ¡Levantate! ¡Al horno! No, no ya se acostumbra al, al, al horario y yo ya me despierto solo Bien, bueno, eh, Carolina, eh, ya estuvimos con vos... ...ya charlamos de las edades en su momento... ...ya charlamos de la gran cantidad de votos... ...recién yo te preguntaba, ¿te acordás cuántos? ...y me decías 2.735 votos en la ciudad... No es poco, te asegura una banca con esto y cuáles son las expectativas. Perdón, la verdad es que arrancamos la nota completamente al revés de como estaba previsto. Sí, bueno, buenos días eh, a, a ustedes y bueno a toda la audiencia. Sabemos que hay ahí eh, desde casa eh, el equipo que hace el aguante en el grupo de, de Juntos por el Cambio Sunchales. Y la verdad es que el, lo que nos dejó Las pasos es el, el reflejo, digo yo, el, el timing de, de cómo nos estábamos manejando en equipo, un equipo nuevo que teníamos que, que probar eh, cómo funcionaba. Eh, y, y de Las pasos sacamos, eh, todo lo que hemos sacado fue positivo, más allá de esta base importante de, de acompañamiento de... ...de los uncharenses a, a la propuesta de Juntos por el Cambio... ...pero también eh, vino a, a fortalecer el trabajo en equipo... Eh, ...hoy, bueno, eh, acá estoy junto con, claro. con Santiago Dobler y con Silvio... Eh, ...nosotros formamos parte de, de la lista de Juntos por el Cambio... Y, ...y la verdad es que no paramos de trabajar, de trabajar en equipo... ...de cam seguir caminando eh, en los barrios de nuestra ciudad... Eh, no, no llegamos a hacer todo eh, en, en aquel momento, en, en septiembre, nos quedaron muchos pendientes y es lo que estamos tratando de cumplir con, con cada uno de los vecinos que nos escribió, que se sumó, se sumó mucha gente después me imagino, de, de septiembre. Me imagino sin duda que el después, porque nosotros estuvimos el lunes con vos eh, charlando, después eh, era todo euforia pero después de eso hay que empezar de nuevo a trabajar, hay que hacer una lectura de cuáles han sido los votos y de la expectativa que tiene la gente en uno. Sí, sin dudas. No, eh, no nos relajamos, esa es la, la verdad, eh, porque aspiramos, a, a obviamente, a, a seguir sumando el acompañamiento de la gente, eh, poder ocupar más bancas eh, en el Consejo de las que tenemos hoy en día, que actualmente está eh, ocupándola Marita Ferrero. Así que eh, desde el punto de vista del trabajo no, no descansamos. Y, y bueno, y tomamos también eh, todos los comentarios que fueron surgiendo, lo positivo y lo no tanto, uh -huh. para poder construir, para poder construir desde, desde ese lugar. Santiago, eh, bueno. Es la primera vez, bienvenido, es la primera vez que venís acá al estudio. Muchas gracias. Y mmm, contarle a la gente, en principio, eh, ¿a qué te dedicas? ¿Sí? ¿De qué barrio venís? Porque vienen de tres barrios distintos, por lo que veo, ¿no? Eh, yo soy docente con, con mi título personal, digamos, profesor de Educación Física. Eh, tengo especializaciones hechas fuera del país que, bueno, aportan un poquito al, al, a la educación de base que te da la facultad acá. Uh -huh. Eh, a su vez eh, estoy en la actividad agropecuaria con lo que es eh, el campo que uno tiene no en la producción lechera sino en producciones más que tienen que ver con, con el tema de la ganadería del de alquiler agropecuario eh, y además de eso estoy trabajando en un club que no es precisamente de Sunchales sino que es acá cerquita en Ataliva tratando de organizar toda la parte deportiva uh -huh. de ahí así que esas son un poquito mis mis tres este, actividades, bueno, si bien siempre se basa, excepto la agropecuaria, se basa siempre en, en el estudio eh, básico de la facultad, pero bueno, eh, no me dedico a, a dar clases en los colegios porque no me gusta el área formal. En nuestra carrera tenés para elegir la, sí. parte, la parte formal y la parte de entrenamiento, a mí me gusta más la otra parte. Así que, este, bueno, eh, me tocó, digamos... Eh, inclusive por haber eh, haber jugado alguna vez en, en uno de estos clubes y haber participado de, de los equipos de ascenso a libertad, este, siempre me tocó, o me gustó más, digamos, esa parte. Eh, así que bueno, ahí estamos trabajando y tratando de acomodarnos por las dudas. ¿Qué te sedujo de Juntos por el cambio del grupo para poder decir, bueno, me sumo aquí? Porque hubo un abanico importantísimo, eh, amplísimo, de opciones en, en Sunchales. Sí, a mí en lo particular, yo cuando me reuní primero con Marita para. Pues nos conocíamos, no teníamos una afinidad, digamos, nos conocíamos mucho de nombre. Este, pero bueno, lo que me lo que más me gustó es que hay una diversidad de opiniones, se, se debate bastante eh, la forma de, de pensar de cada uno. Es una agrupación que está compuesta por varios partidos políticos uh -huh. y a su vez por varias formas de pensar, eh, así que eh, es, es un grupo además que está compuesto por chicos jóvenes, eh, gente joven, con rotabilidad, eh, esas son cosas que a mí me, me atraen mucho y, y me sacan un poquito de lo que uno siempre denomina la vieja política, no, o sea siempre este, una figura determinada durante tantos y tantos mandatos, eh, que es lo que a mí me cansa en lo particular y después el hecho personal de, de decir, bueno, mira eh, a veces te reunís con tus compañeros con tus amigos en un café y criticas esto o halagás tal sí. otra cosa hasta que entendés que si no te involucras directamente no vas a, a, a poder, no digo llevar a cabo tus ideas, pero por lo menos la recopilación como te explicaba Caro, que hacemos con la gente eh, tratar de, de confluir hacia hacia algún tipo de proyecto que donde se contemple un poquito todo lo que vos vas reca, recabando como información hoy es un día muy movido a nivel eh, político, a nivel eh, político gubernamental en lo que es la provincia y en lo que es la justicia anoche vivíamos momentos, anoche veíamos en realidad desde aquí desde Sunchales lo que sucedió en Rosario con el gobernador Perotti y Sunchales también vive un momento de seguridad bastante complejo ¿sí? eh, se están pidiendo más de 25 años para los policías involucrados en, en 2018 en esto que según la fiscal son torturas eh, la defensa de los policías pide un cambio de carátula urgente porque consideran que no, no tienen cómo probarlo Aquí en el barrio tuvimos hace, a, a dos casas eh, la quema de una moto en plena noche y, eh, y no tenemos ninguna respuesta ni y lamentablemente creo que no la vamos a tener por una cuestión lógica, no tenemos cámaras, el no tenemos de. forma de, de ver qué es lo que sucedió. ¿Tienen eh, ustedes en carpeta algún trabajo, algo que puedan decir, alguna idea que puedan decir, bueno, vamos a empezar a trabajar desde otra, desde otra óptica porque evidentemente lo que se está haciendo en seguridad no sirve? Eh, yo no creo que... O creen que sirve, perdón, ¿no? No, eh, no sé si la palabra es no es no sirve, eh, no alcanza. No alcanza. Eh, yo referí, me refería un poquito más específico a ese tipo de expresión. Eh, Sunchale es una ciudad que ha crecido mucho, que ha recibido auge de diferentes lugares y dentro de lo bueno también por ahí corres el riesgo de que se junte... No vale. Claro, exactamente. Eh, nosotros cuando hablamos de este tema... Pensamos que el primer eh, eh, orden a tocar es el, el, el tema preventivo eh, y que hay que gestionar eh, por mayor cantidad de, de agentes, policiales sobre todo, que son los que deben eh, impartir en ciertos, en ciertos delitos y que tienen mayor autoridad que la gente que puede colaborar en la municipalidad como el BUS. Eh, pero, y hacerlos trabajar, por supuesto, en forma, en forma este, coordinada. Los hechos que vos nombrabas el otro día se van a ir dando cada vez más. Sabemos que Santa Fe tiene un montón de problemas, los tiene a nivel poli, eh, policial desde la provincia. Eh, está la parte de Rosario con un problema muy, muy, muy grande de, de lo que es el auge de drogas y, y, bueno, y todo ese tipo de cosas. y es un chale, es, al crecer no está ajeno de ese tipo de problemas. Ahora, la seguridad no comprende solamente, a mí me parece, el casco urbano, sino también que tiene que ver con lo que es la parte este, externa de, de la parte de urbanización, claro. Donde también tenés problemas como vigiato, tenés problemas este, de violación de propiedad privada, uh -huh. eh, desprecios, robos, inclusive dentro de... Entonces es un trabajo muy minucioso. Para nosotros no pasa por el hecho de tener una sucursal de, de, de policía, una seccional de policía en cada barrio. Eh, a mí me parece que ese es un eh, es demasiado a largo plazo. Eh, pero sí para coordinar eh, mucho mejor las fuerzas, te repito, policiales con las fuerzas locales que tenemos, que son, me refiero al bus, uh -huh. este, para, para un mayor accionar Y por supuesto seguir con todo el programa de vigilancia a través de cámaras, que hoy está demasiado centralizado en y... algunas áreas. Y los barrios adyacentes sí. este, eh, son los que tienen menos posibilidades, ¿no es cierto? Entonces hay que tratar de eh, empezar a ampliar todo ese sistema con una correcta vigilancia, ¿no? Porque ahí no solamente determinás todo lo que es la parte de hurtos o robos, sino también todo lo que es este, temas de accidentes de tránsito, prevenciones, un montón de cosas. Así que bueno, eso lo estamos trabajando, es un tema que tenés que hablar con mucha gente especializada, nosotros tenemos. Este, pronosticaba una reunión tanto con la gente de los Pumas como la gente de policía eh, local eh, para ver cuál es el accional realmente si bien uno tiene jurisdicción adentro y otro no pero a ver cómo se articulan eh, y otra cosa que vemos es que si vos te venís de Rafaela al norte no tenés un control policial hasta la entrada de Rafaela uh -huh. y eso... En la Ruta 34, que une ciudades importantes con problemas importantes, Rosario y el Norte... Debería darse. Sí, para mí sí. sí. Carolina, sí. Eh, ¿crees que lo que se dio anoche en Rosario, no sé si tuviste oportunidad de ver algo, eh, es la reacción de a tantos años de inacción en cuanto a lo que es seguridad, o crees que es una cuestión política? Yo creo que es una mezcla de, de las dos cosas, ¿no? Se confluyen ahí dos situaciones, un descontento de la de la eh, sociedad que ha puesto un voto de confianza en un gobernador que hoy eh, no, no está dando las respuestas que, que el que puso su voto de confianza esperaba. Eh, todos eh, vimos el, que la, la promesa y el eslogan era paz y orden y, y, y estamos... Eh, y estamos en un momento eh, totalmente contrario, eh, distinto al, al panorama. Eh, todos sabemos que, que la cuestión de, de seguridad es una cuestión compleja, que desde lo local eh, lo, lo principal que debemos hacer es acompañar las gestiones que desde, eh, incluso desde el Ejecutivo se podían llevar adelante, pero también hay una ventaja que como comunidad relativamente pequeña, que todavía aún somos, sí. eh, podemos llegar al, al caso a caso. Porque muchas veces decimos, sabemos todos quiénes son, sabemos dónde están, bueno, pero no llegamos. Bueno, hay una oportunidad de, de armar una mesa de trabajo donde intervengan los diferentes actores en cuestión de seguridad, porque cuando hablamos de seguridad no, no nos referimos únicamente a a las fuerzas policiales aparece en el medio una parte que tiene que ver con la cuestión, digamos de la cuestión social educación a ver, los adolescentes digo yo, caídos del sistema los estamos buscando los estamos rescatando le damos oportunidades le damos otra opción hacemos un seguimiento de esos casos conflictivos de las familias que viven este, momentos adversos eh, internamente y que están eh, viendo vulnerados un montón de sus derechos dentro de nuestra comunidad. ¿Hacemos ese seguimiento? Yo creo que no, lo, no, no hacemos lo suficiente y que queda mucho por, por hacer. Y después, bueno, tenemos eh, luego, sí, cuando el hecho delictivo, cuando el hecho, digamos, de inseguridad ocurrió, aparecen las fuerzas de seguridad con la policía, más el poder judicial bueno no no hay no hay un eh, dentro de todos esos este, protagonistas no hay una mesa de trabajo clara no hay una planificación lo ¿Me que dejás, pasa es, ¿sí? me dejas pensando con esto que me decís porque los escucho escucho por sobre todo a, a las fuerzas de seguridad escucho a, las, a, a los referentes de, del ejecutivo local que dicen cada 15 días nos estamos reuniendo con las fuerzas de seguridad y uno ve o, o uno manda un mensajito para ver eh, sobre algo y te dice no porque estamos en una reunión con la gente de la policía con el jefe de la, con los jefes de la policía de tal lado, tal lado y no se está avanzando entonces uh -huh. eh, también me parece que la policía no está obviamente no está dando abasto eh, y me parece que en esto de que vos decís de que um, hay que trabajar desde otros sectores, que, el, que la seguridad va a haber que empezar a reverla desde otros sectores, no desde lo que es la policía. Uh -huh. Me da esa sensación, es una, es una opinión lo que. Sí, es que yo creo que hay que empezar desde antes, desde ese eslabón anterior, sin quitarle la importancia, lógicamente, a la persecución uh -huh. de, de, de la persona que comete un hecho delictivo, de las situaciones que. que que, que vivimos en nuestra comunidad, todos tenemos un conocido, un familiar que ha sufrido un hecho de, de inseguridad y la verdad que no se lo deseamos a nadie. Uh -huh. Tampoco estoy de acuerdo con eh, las manifestaciones violentas, porque no deja de ser, los que sucedieron en Rosario, no deja de ser el gobernador de la provincia. Lo que menos queremos es eh, que, la, que, que esto siga empeorando. Yo sí. creo que es una manifestación de decir, bueno, estamos cansados, queremos otra cosa uh -huh. eh, y tenés dos años eh, para, para revertirla, porque vamos a terminar eh, peor aún. Eh, la pandemia era una excusa, eh, los gobiernos anteriores son otra, eh, pero um, si hay alguien que se que es candidato y que los votos lo acompañan y lo ponen en el lugar en el que, en el que está es porque asumió la responsabilidad y porque asume tener las herramientas para paliar las consecuencias este, que, que vienen desde antes. Sí, yo siempre digo, los políticos llegan, sea el gobernador, sea el ministro de seguridad, sea de salud, sea quien fuere eh, el político que llega eh, no puede decir nos encontramos con algo que no esperábamos me parece que eso, es, no. e, ese es un verso que ya no podemos seguir tolerando los ciudadanos de a pie porque quien llega a la política sabe perfectamente sí. que las cosas están complicadas y se tiene que hacer cargo de eso y vuelvo a esto que hablábamos recién hay que empezar con la seguridad desde otros lados y hay que fortalecer otros vínculos eh, hay que ver cómo vive la gente en las necesidades que tienen Silvio, vos tenés un negocio donde podés ver el pantallazo general de cómo se va desarrollando la economía de cada familia que es eh, el 70% porque si sí, tenemos una buena economía los padres están relajados la familia sigue funcionando se puede hacer el seguimiento del chico en la escuela ¿Notas que hay mucho cambio en lo económico últimamente? Sí, mucha necesidad, Muy, en mucha, mucha necesidad sí. y Cambio, sí, también. Y, no, no, no, sí, sí. Más, eh, seguramente te dice <risas> que más fuerte. No, más, no, ah, no, no, ah, no a, quería preguntar algo yo después, por eso. No. Eh, sí, mes a mes que, que pasan, el, el poder de, el adquisitivo que tiene la gente es mucho menos. Sunchales sufre no. mucho, porque siempre se habla, vieron, que siempre dicen, siempre dicen vivimos en una burbuja, uh -huh. o sea, no padecemos lo que padece la gente en Rosario, no. Santa Fe, eh, hasta el mismísimo Rafaela, todos nos dicen, vivimos en una burbuja, esto es tan cierto, me parece que ya dejamos de vivir en la burbuja esa, ¿no? Me parece que sí, que yo no es más una burbuja. Bueno, este, Silvio tiene el muestrario en, en, en lo que pasa en, en una panadería sí, en claro, un local en de, de barrio eh, y mmm, donde seguramente siempre hay alguien que no, que no llega y al, al que seguramente tenés que darle una mano o esperarlo eh, y, y buscarle la, la vuelta para salir adelante, yo creo que hay cosas que mmm, terminan siendo eh, terminamos repitiendo siempre lo mismo pero que son reales, uh -huh. que tienen que ver con eh, la generación de oportunidades, la educación y, y, y eso, esas bases fundamentales son las que hoy están sumamente debilitadas donde la, este, la educación no está 100% garantizada donde de hecho Marita desde el consejo solicitó eh, a nivel digamos, provincia y uh -huh. regional eh, ¿cuál es la información cierta de cuál es la cantidad de alumnos de los niveles de educación obligatoria eh, que hoy han desertado. Eh, es de esos, enorme. El es número. enorme, no lo conocemos. Y, y ahí hay una cuestión que es trascendental para tomar buenas medidas, que es tener números. Uh -huh. A ver, datos. Eh, medir datos. No, no podemos tomar buenas decisiones desde el Consejo uh -huh. o... Eh, desde el Ejecutivo, sino, sino, si nadie conoce cuáles son los números concretos. ¿todo? Bueno, justamente ahí apuntaba mi pregunta, Caro. Solamente una catástrofe que creo que no va a suceder. Es más, no va a suceder. Vos, vas, vos te vas a convertir, por lo menos vos, después hay que ver si el resto de, de tus compañeros digamos, te dan los números para colocar un concejal o dos. Pero bueno, yo creo que vos vas a ser concejal a partir del 11 de diciembre. Digo... ¿Cómo pensás trabajar en función a que lo que se le reclama al Ejecutivo últimamente es que no está escuchando a los concejales? Digo, ¿qué opinas de eso? Hay que sentarse y dialogar. Y, eh, y si no hay escucha activa de parte del Ejecutivo, si ese, si ese ida y vuelta, si ese canal de comunicación no existe, la comunidad lo tiene que saber. Falta comunicación entonces, la comunidad tiene que saber que se le ha pedido un montón de informes al Ejecutivo Municipal, es decir, uh -huh. los concejales, el Consejo, que es el cuerpo legislativo de la ciudad, uh -huh. le está pidiendo respuestas, explicaciones, datos al Ejecutivo, que esto se lee hoy por hoy y bien, gracias. Sí. Sí, y eso en, es uno, no, el Ejecutivo son... podría haber hecho tranquilamente, y creo que el Consejo también, ojo, no mm. un relevamiento de la cantidad de chicos que tenemos dentro de las escuelas de Sunchales, los que dejaron, el nivel educativo que tienen. Me parece que armar, tanto el Consejo, como el, el Ejecutivo, lo podría haber hecho sí, esto. Y armar una mesa, digo, de eh, para arribar una mesa, de, digamos, de contingencia, donde estén eh, en, sentados los principales actores de nuestra ciudad. Desde, eh, desde lo, eh, lo lo comercial, desde eh, lo industrial, educación, para poder paliar todos los efectos adversos que ha padecido nuestra ciudad. Nosotros uh -huh. tenemos, de los, de los números que escuchamos siempre, eh, tenemos... En nuestro país, más de la mitad de las personas que están bajo la línea de pobreza. Claro. Sunchales forma parte de la Argentina. Tal cual. Caro, te pregunto, nacida y criada en Sunchales, ¿no? Me imagino que con tus años alguna vez se te habrá ocurrido decir cómo me gustaría hacer esto o, o crear esta ordenanza para que mi barrio, mi ciudad cambie en este aspecto. ¿Cuál es eso que vos querés lograr como concejal este, a partir del 10 de diciembre, no? ¿Cuál bueno, es tu, hay... hay... qué soñás? Bueno, yo creo que esa mesa de trabajo que se puede generar y que funcione de manera, eh, de manera activa y real y de, de a partir eh, de, de ahí surjan eh, buenas decisiones donde el, el Ejecutivo abre un poco más la puerta, creo que, que es interesante, que es crecer, que es dejar atrás lo que decía Santi, esto de la política vieja, tenemos que, que, tenemos que romper los esquemas. ¿Tenés algún miedo? de cuando llegués al consejo yo creo que es más incertidumbre que, uh -huh. que, miedo. que miedo sí sí miedo no yo creo que eh, con el equipo que tengo con el equipo que formamos eh, no estoy sola nunca lo estuve y, y de hecho estoy eh, hoy eh, digamos encabezando la lista porque eh, no porque me, me puse yo sino porque entre todos eh, acordamos cómo íbamos a llevar adelante el proyecto de Juntos por el Cambio. Después hay, eh, hay sectores que, que sentimos que, que aún eh, están relegados, como por ejemplo los adultos mayores, que hoy una persona que se jubila de 60 a 65 años es una persona totalmente activa. ¿Qué opinás Entonces, cuando el intendente en algunos medios sale a decir, por ejemplo, que sale a pedir 10 millones de pesos para hacer... Un, una pista de skate para los chicos o por ejemplo sale a decir que va a solicitar permiso al consejo para endeudar a la municipalidad por más de 30 millones de pesos para hacer un parque por ejemplo ¿no? Mm. ¿qué sentís vos como ciudadana? no digo que eso no sea necesario ¿no? pero me parece que hay otras este, prioridades sí. hay que ser prudentes prudentes con la necesidad de la gente eh, y muchas veces, bueno, eh, pecamos en no tener, no tener eh, a mano el, el termómetro de lo que pasa en la ciudad. Entonces, si ese tipo de, de proyectos se pueden llevar adelante, si se pueden conseguir los fondos, bienvenido sea, pero hay que, hay que abrirse si la comunidad. Si mañana te toca votar a vos, por ejemplo, por los 30 millones de pesos para, para hacer un parque, ¿qué haces? ¿Te puede llegar a tocar? Sí, ¿no? sí, sí. Primero me informo. Uh -huh. y veo eh, digamos, esos fondos de dónde vienen, cómo vienen cómo está la situación, digamos, económica del municipio Hoy dónde... hay varias casas usurpadas, por ejemplo uh -huh. y sí, el verdad. municipio está pensando en otra cosa y no dar respuestas a lo inmediato sí. sí, la situación habitacional es otra de las eh, de, O vos, Santiago de también, me sí. tapas el monitor sí. acá No, no yo eh, con respecto a la primera pregunta que hiciste antes sobre el tema de de los, de los fondos estos y de endeudar, eh, por supuesto que habría que analizarlo, pero las circunstancias prioritarias en mi caso serían negativas en uh -huh. mi caso de votarlas. Yo trabajo y es el primer reportaje con ellos en tratar de, de ver en qué punto se puede bajar el déficit fiscal para poder bajar algunos impuestos eh, a la gente de Sunchales. Eh, ¿para qué? no solamente para que les sea una, una, una carga un poquito más liviana en lo que quiere mm hacer, -hmm. sino para aquellos que quieren emprender algo, no tengan una eh, este, no solamente una carga tributaria enorme antes de arrancar y después, sino que además eh, tengan menos este, menos apriete en el, tema, en el tema burocrático, ¿no? o sea que se ponga a producir enseguida para bajar eh, lo que es la, la parte impositiva tenés que atacar el déficit fiscal y esto es parte del déficit fiscal. Como vos dijiste antes y bastante bien dicho, eh, si bien puede llegar a ser necesario, pero acá tenés que atacar por prioridad. Argentina está en un, este, en, en un sistema económico en donde o emite este, y genera inflación o donde pide deuda externa y genera este, default. No tiene una economía totalmente estable. Entonces... Si uno va a pedir un préstamo o va a que a la larga lo paga la gente, vas a, endeudar, vas a endeudar a tu población, a mí me parece que, por ejemplo, el aspecto de seguridad que hablábamos antes es un aspecto tremendo a tratar y que requiere una inversión. El, la, la, lo que se puede hacer desde el municipio para la parte educativa o para extraer gente, eh, para poderle incorporar al uh -huh. sistema, mejorar la calidad de oficios que pueda... Eh, eh, con, con las funciones claro exactamente uh -huh. Sacar, sacarlas del, del peligro sac, claro exactamente sacarlas de un estado de peligro este mejorar lo que es todo lo que es la parte de fáltica lo que se puede hacer hay hay situaciones que son prioritarias uh -huh. y yo entiendo la, la parte de, de la pista de skate y lo comprendo pero eso no es prioritario para el municipio, por lo menos para mí, mi forma de uh -huh. pensar. Pues es... Dice Marco Bertero, Silvio para vos, buenas, saludos a Silvio, una gran persona y un ejemplo a seguir. Dice LM Cars, vamos juntos en Sunchales, no aflojemos, Patricia Villalba desde mi punto de vista hay que empezar a cambiar las leyes tantos diputados y senadores se tienen que sentar a modificar estas leyes porque sin estas modificaciones siempre va a pasar lo mismo aunque ponga mil policías y las leyes siguen favoreciendo a los que delinquen siempre va a pasar lo mismo son algunos de los mensajes que están llegando estamos... sí, te escucho no, yo quería completar una cosita cuando hablábamos de seguridad sí. que no solamente lo vemos acá en Sunchal que tiene que ver con el último mensaje también eh, a mí me parece que atrás de todo esto existen dos problemas enormes también que es eh, la falta de credibilidad, de credibilidad en el accionar como lo demostraba el mensaje de las fuerzas policiales y la denigración que se le ha hecho durante años a la fuerza policial. Eh, y a través de ello sumado a la gran lentitud de los procesos a nivel judicial entonces hay un combo muy grande desde la base hasta arriba y, y es un problema, a mí, según mi forma de ver, y por los hechos que han acontecido, cuando realmente el policía actúa bien y es catalogado como otra cosa, o cuando se tarda un montón en, en los procesos, eh, que tiene un montón de aristas que son muy difíciles de corregir. ¿no? Eso es lo que justo coincido con el mensaje, eh, pero es también importante, porque hay gente que hace bien su trabajo, ¿Sí? y hay gente que por hacerlo bien muchas veces tiene miedo de hacerlo. Uh -huh. por cómo es después juzgado uh -huh. claro. sin duda. sí bueno tuvimos hace dos semanas también la policía persiguió a unos a, a dos o tres motos que estaban sin identificarse, los quisieron parar en realidad para identificarlo porque no tenían patente, algunos estaban sin casco y bueno la realidad es que terminaron llevándose hasta la escopeta de los policías entonces la policía es eh, la verdad es que yo entiendo que es, eh, es el primer eslabón en el que uno se fija y que uno mira y dice y juzga sí ...pero me parece que tenemos otras cuestiones Ay. detrás... ...que van más allá de la policía... Eh, ...le preguntábamos al, a los chicos de, del PDP... ...el otro día cuando presentaban la lista... Eh, ...ellos conversaban y mm, se sinceraban... ...decían si tenemos aspiraciones a una intendencia... Eh, ...en las próximas elecciones cuando se den cuando vayamos a la próxima campaña. Yo sé que estamos a un par de años todavía. Eh, ellos dijeron que sí, que tienen las intenciones y las mujeres de Cambiemos vienen dando batacazos. Eh, ¿Crees en, en la posibilidad de una campaña como intendente? No, no. no, no eh, Imagínate que estoy. Primera, primera experiencia política, estoy enfocada en el 14 Hay que eh, de, Marito, de noviembre... ¿no? Y, y la verdad es que si bien eh, el 2023 va a, se, se gesta desde hace mucho tiempo juntos por sí. el cambio, eh, lo cierto es que eh, desde mi lugar eh, estoy para, para el 14 de noviembre con las fichas puestas ahí porque eh, no más allá de que los, los números eh, nos acompañan, acá no está nada dicho. Y, eh, y hay que seguir trabajando muy duro porque queda bastante para el 2023 y para llegar al 2023 hay que pasar por el 2021. Así que en, en ese sentido eh, lo que puedo decir es que todos queremos que en un espacio como Juntos por el Cambio siga creciendo y que llegue más fortalecido que nunca el 2023, por supuesto. sí Muchas gracias por la visita. Pasaban así, los invitábamos hoy porque empezamos a hacer la recorrida y empezamos a ver cómo se preparan todos justamente para el 14 de noviembre. Eh, y es cierto, ya muchos se van preparando para el 2023, ya lo tienen allí ya eh, tienen para tirar el dardito eh, le, gracias por la visita, gracias Carolina gracias Santiago, gracias Silvio por la primera vez en el micrófono un gusto que se vale haya sido aquí en no casa. trajiste los bizcochitos Silvio ya saben dónde vive Pero, ¿eh? <risa> ¿No tenéis prohibido la harinas? No? Sí, sí. Ah, sí, estuvo sí, escuchando la, la nota del lunes. Claro, vino la martes y tampoco me trajo. Bueno, viste cómo te cuida la gente del barrio. Directamente no te los traen. Ya está, no te tientan. Noticias ahora, noticias ahora. www.sunchalesdiapordía.com.ar Informando lo que sucede. Por mensajes de texto.